teniendo esa funcionalidad cerámica que está instalando desde 1954 en el Palacio de Parque de Dulce que destaca por pues, su magnífica Portada de Malastro, y en el cual vamos a recorrer, en especial en la planta baja, los pues, eh, elementos singulares como la Carraza de las Ninfas, y luego en la planta noble veremos cómo eran los interiores que tenía ese edificio a mediados de siglo edición, donde destacar por ejemplo, los elementos singulares, tanto la sala de porcelana de Salón de Ríos. En la colección de cerámica del museo destaca piezas tan relevantes como por ejemplo la fuente del cerbatillo, que es una producción califal del siglo XI, la pequeña alberca de jardín, de producción budésia de finales del siglo XIII, un plato heráldico con el escudo de Aragón y Luna, propio del señor de Paterna a principios del siglo XIV, una pieza emblemática del los para el escudo del Reino de Valencia, producción de Manise, los más singulares de Manise en el siglo XV, piezas como una gran fuente de Alcora, que es la producción más antigua que en siglo XVIII, o de aquí, de la, realizado ya en la ciudad de Valencia, la producción de azulejo en el siglo XVIII a través de una cocina valenciana. Más adelante podremos ver piezas tan singulares como las que dedicó Picasso al Museo en 1954. Y con eso prácticamente damos por el mirado recorrido.